Esta nueva entrega de Playing TV, soy Juanma. Seguramente me recordaréis de otros grandes éxitos como Bullet, Bullet, Bullet Pop. Y no te pases que te hago rebase. Hoy estamos aquí con nuestra última adquisición, una perita en dulce, el Javi, que nos viene a hablar de sus cosas. ¿Qué tal? Bueno, pues nada, encantado de estar aquí. Bueno, eh, pues yo quiero hablaros de Arly, que es una plataforma de Reinforced Learning que hemos estado desarrollando en, en Plain Concepts. Y bueno, hemos hecho la primera versión, la hemos, hemos hecho el release hace unos días y bueno, queremos que la gente lo use y demás, entonces voy a presentarlo un poquito. Arly es un acrónimo de eh, Artificial Reinforcements Learning for... Eh, intelligent Environments eh, me ha salido y, y bueno y la idea básicamente es eh, dar opción a la gente que quiera aprender sobre reinforcement Learning o que quiera eh, entrenar nuevos algoritmos, que esté investigando nuevas técnicas sobre Reinforced Learning que tenga un entorno de desarrollo eh, en nuestro caso 3D que sea más complejo de lo que ahora mismo normalmente hay por internet eh, aprovechando la tecnología de Wave eh, para hacer simulaciones de, de entornos 3D, ¿no? fundamentalmente. Entonces, eh, bueno, básicamente eso. ¿Por qué Arly? Pues porque ahora mismo la plataforma más conocida se llama GIM, de una gente que se llama OpenAI. Uh -huh. Y bueno, y esta gente lo que ha hecho es publicar varios entornos de Reinforced Learning. Entornos son eso, pues pequeñas simulaciones que normalmente hacen, eh, pues son eso, típicos entornos de normalmente de libros de texto para eh, entrenar pequeñas cositas de robótica, normalmente. Eh, pero bueno, esas soluciones normalmente son relativamente sencillas y están pensadas sobre todo para que uno la gente puede aprender los algoritmos que ya existen y luego para que se puedan hacer comparaciones entre un algoritmo otro y demás y vale, hacer una especie de coach de algoritmos como en la voz y estas cosas no eh, sí más o menos de hecho claro de hecho la gente compite y demás no ah. eh, de hecho nosotros queremos hacer algo parecido que le hemos llamado Charlie eh, challenge Charlie ah, y, y entonces bueno queremos ahora hablar un poquito más de eso eh, entonces bueno eh, por no irnos más, vamos a, os voy a presentar primero Venga, lo que no, es el... El movimiento se demuestra andando. El a código. Ver. Entonces, esto está publicado en GitHub, Plink Concepts Arly. Eh, aquí, básicamente, tenéis el, el código fuente de Arly, que es Open Source, eh, con licencia del MIT. Eh, tenéis varios ejemplos y tenéis el primer entorno que hemos eh, publicado, que es el Lunar Lander, eh, basado en una versión 2D que hay en OpenAI Gym, de un lunar lander un módulo lunar en dos dimensiones pues nosotros hemos hecho una versión en tres dimensiones con eh, más motores con la física de, de la luna y, y este tipo de cosas uh -huh. eh, entonces bueno lo primero antes de nada pues vamos a o, o sea, os voy a enseñar cómo instalarlo ¿vale? Vale. entonces simplemente nosotros estamos usando conda anaconda eh, de hecho, aquí en el, en el código tenéis un, un archivo de Conda de para instalarlo todo rápidamente. Si no, lo podéis usar también desde PIP. Eh, pero bueno, yo creo que es más fácil usarlo desde Conda, ¿vale? Si no, eh, desde PIP directamente, pues usando Arly, la versión 1.0.0 o la última, también podéis. Hace un rato que con tantas siglas ya me he perdido. Pero bueno. <risa> vale, venga, pues vamos al lío. Entonces, Conda... Eh... Bueno, estoy, eh, lo que he hecho así ha sido hacerme un clone del proyecto. Yo creo que es lo más fácil, sobre todo, para, para empezar con los ejemplos. Eh, yo tengo aquí entonces mi clone, y entonces voy ahora a crear eh, conda M create, ¿vale? Y simplemente ahora mismo me estoy creando el, el entorno de Python. Eh, lo primero que voy a hacer es enseñaros el entorno del de Lunar Lander, explicaros un poquillo cómo va y luego pasamos eh, un poquito más al código y, y este tipo de cosas. O sea, vamos a, tener unos, un, vamos a entrenar una, un algoritmo para que un Lunar Lander aterra. Sí, realmente Arly lo que proporciona es el entorno de simulación del Lunar Lander y luego proporciona un, una serie de ejemplos básicos de, de entrenamiento malo o muy malo. <risa> y ahora la idea es que eh, pues las personas que queráis eh, vayáis implementando vuestros propios algoritmos o usar algoritmos que ya existan y eh, ir viendo cómo funcionan en este entorno. La ventaja de esto es que podemos ahorrarnos desastres como el Apolo 13. Por ejemplo. Ah, ¿no? <risa> vale, entonces ahora simplemente eh, activo el entorno, me voy a los ejemplos, el primero se llama HUMAN, que es básicamente eh, controlarlo a través de teclado, es decir, aquí el, el agente, que es el, lo que nosotros vamos a entrenar. Seríamos nosotros mismos, sería nuestra, nuestra cabeza. La primera versión del agente Smith. Sí. Y ahora, bueno, la primera vez que ejecutamos ARLY eh, se va a descargar los entornos de WAVE. Eh, esto es porque si lo empaquetamos todos en Python, ocuparía demasiado y en Python normalmente, sobre todo en Pypy, los paquetes son muy pequeñitos, ¿vale? Entonces, pero vamos, como veis, eh, tarda súper poco. Esto lo está haciendo todo en directo. Uh -huh. Y, eh, y aquí no, no hay corte, esto es lo que Aquí no hay corte. Como todos los PlayTV. Son, creo que son unos 46 megas o algo así. Uh -huh. Ya depende de la velocidad de conexión que tenemos aquí. Sí, ahora está tardando un poquito más que mi, en que mi máquina, pero bueno. Vamos a ver Valido, si lo instala. Y vamos a ver un entorno en 3D que se va a ir moviendo con nosotros, ¿no? Que lo vamos a ir sí, eh, el... tiene el, el módulo lunar, tiene eh, ocho posibles acciones que son eh, izquierda, derecha, eh, adelante y atrás, eh, arriba, eh, giro hacia un lado, digamos en el eje Y, giro hacia el otro lado, y luego no hacer nada, que sería la octava. ¿vale? Aquí, como veis, lo estoy controlando yo por teclado. Entonces, lo que he hecho ahora simplemente es simplemente frenar. Y ahora, pues, poquito a poco estoy eh, intentando controlar. Lo, lo que vamos a intentar es que eh, oh, nuestro objetivo del entrenamiento, bueno, como veis, yo soy bastante malo. <risa> el, el objetivo del entrenamiento es, por supuesto, no chocarse y eh, aterrizar en el medio. Entonces, bueno, aquí podéis ver que lo estoy haciendo bastante mal y, bueno, bueno al final, estoy pero... intentando de... <risa> Bueno, aterrizó, ¿vale? Como veis, aquí abajo eh, tenéis eh, dos puntuaciones. Uno es el score, la puntuación, ¿vale? Y el otro el reward. Eh, nosotros aquí, digamos, en Reinforced Learning, eh, normalmente lo que se hace es que el, el, al algoritmo se le proporciona una función de reward. Eh, la función de reward o de recompensa es simplemente decirle al algoritmo cuando lo ha hecho bien o cuando lo ha hecho mal. ¿De acuerdo? Eh, digamos, en un mundo real, eh, tú lo que harías, por ejemplo, si es un juego de ajedrez, pues tú lo que harías sería decirle, bueno, pues si has ganado la partida, te recompenso positivamente y si has perdido la partida, te, reco te recompenso negativamente. Si es, por ejemplo, el pong del Atari, ¿no? Pues sería: si tan han colado un gol, pues negativamente y así, ¿no? Eh, luego, en la práctica, lo que ocurre es que este tipo de recompensas son muy. Eh, digamos, a los algoritmos que tenemos ahora. Eh, les cuesta eh, llegar a esas conclusiones solo con esas recompensas al final. Porque, por ejemplo, no saben si cuando han obtenido una recompensa positiva si ha sido, por ejemplo, eh, por los últimos pasos que han dado o si han sido por pasos que a lo mejor dieron hace tiempo atrás o lo que sea. ¿no? Por eso lo que se hace a veces es, eh, o muchas veces, es utilizar recompensas de tipo densa, que se llaman, que es básicamente que mientras que el algoritmo está corriendo nosotros le vamos, ya le vamos recompensando por ejemplo eh, si yo me acerco con mucha velocidad recompensa negativa porque yo no quiero que vaya súper rápido o por ejemplo si yo aterrizo si yo voy alejándome del centro pues una recompensa negativa uh -huh. y ya dependiendo de lo que nos interese y demás pues esas recompensas se pueden ir ajustando ¿no? claro ahí es donde está realmente la gracia. El, digamos, hay tres componentes importantes para entrenar el Moonlander bien. Uno sería la función de recompensa. Depende de la función que recompensa que tengamos, pues eh, va a ir mejor o va a ir peor el entrenamiento, va a tardar más en entrenar o va a ser más rápido. Influye directamente. Influye. Luego tenemos el algoritmo de aprendizaje. Hay algoritmos, por ejemplo, que son más curiosos. Entonces... Eh, en entornos complejos, como es en este caso, en el que hay mucha variabilidad, pues un algoritmo curioso puede dar con la solución antes, quizá, uh -huh. eh, que a lo mejor otro que, que se que si encuentra, por ejemplo, algo medio bueno, pues ya se centra por ahí y no, digamos, no explora. Sí. Eso es lo que se llama Exploration versus exploitation. Hay que ve bien que habla inglés. Y luego tenemos el otro componente que sería eh, la Policy. La Policy es la red neuronal. Básicamente, es la estructura de la red neuronal que nosotros vamos a tener uh -huh. y, y la policy, nosotros lo que queremos, digamos, la policy es una función, ¿no? Entonces, nosotros queremos es, queremos obtener aquella función que eh, cuando nosotros pasamos este entorno, uh -huh. pues esa función, digamos, nos da el mejor resultado, ¿de ¿me vale, acuerdo? O sea, ya que es una conjunción entre la policy o red neuronal, la función de, de recompensa y el, entrena el entrenamiento y el, algoritmo, el de entrenamiento. algoritmo de entrenamiento eso es entonces nosotros en Arly ¿qué proporcionamos? proporcionamos eh, un ejemplo de entrenamiento que básicamente es súper tonto es decir, es completamente aleatorio es como un mono tocando teclas proporcionamos una bueno, función me, me recuerda a mi, a mi forma de programar <risa> Pro, eh, proporcionamos una función de recompensa que es eh, entre lo que te he dicho de simplemente dar una recompensa al final uh -huh. y eh, y entre la recompensa esa densa que hemos dicho, en el que simplemente le vamos diciendo, oye, mira, pues si te vas acercando al centro, te voy dando como cacahuetes, ¿no? Así, tal, ¿no? Y, y la velocidad. Y luego, eh, y luego, eh, ya está. Y de policy no decimos nada. No decimos ya. La policy ya cada uno tiene que, tiene que la proponer que la, la, la es la red neuronal, ¿vale? A ver quién es capaz de Eso hacer... Es, una... La policy realmente, matemáticamente, es esa función que nosotros queremos obtener, que vamos a optimizar, que lo que pasa es que en la práctica la implementamos con una red neuronal. ¿Vale? Uh -huh. vale, muy bien. Pues eh, dicho esto, vamos a ver un poco el código, ¿no? Si te parece. Vale, vale pues eh, como, bueno, este sería el código de Arly aquí arriba. Eh, tenemos primero lo que sería la parte de los entornos. Como veis, aquí ahora mismo solo tenemos el Lunar Lander por ahora. Y luego tenemos algunas funciones base. Eh, las que creo que son más interesantes, pues la función de puntuación. Esta función, vosotros podéis implementar la vuestra, pero nosotros proporcionamos una que es eh, más o menos estándar. ¿Por qué? Porque, bueno, estándar, eh, que, que es, digamos, relativamente objetiva. ¿Por qué? Porque nosotros queremos lanzar ese challenge uh -huh. de Early. Y entonces, para hacer ese challenge, la idea es que cada uno tenga sus policies y sus rewards, eh, entrene como quieran, digamos, y luego con el modelo entrenado, nosotros les vamos a pasar esa función de score y el que tenga mayor puntuación o los que tengan mayor puntuación pues van a ser los mejores en el Challenge. ¿De acuerdo? Entonces nosotros ya proporcionamos esta función de Score para que vosotros mismos podáis ir puntuándonos a vosotros mismos o ir incluso con algún sistema de Continuous Integration o lo que sea, podéis evaluar qué modelo es mejor que el otro, lo que sea. ¿vale? Y básicamente como veis súper fácil, tiene eh, una función para eh, almacenar cada paso que damos eh, una función que simplemente devuelve el resultado el, la puntuación que tenemos actualmente y un reset entre un episodio y otro y eh, vale, y luego tenemos la, la función de reward, que como ya digo el Lunar Lander implementa la suya propia básica y, pero yo lo que recomiendo es que vosotros implementéis la vuestra, porque la que nosotros damos no es suficientemente buena ¿vale? y simplemente tiene dos métodos súper sencillo también el método evaluate que lo que hace es coge una observación eh, la observación es el estado actual del entorno eh, la acción que hemos tomado dada esa observación y si el y si el, eh, jo, el, el módulo danos. lunar que nunca me sale eh, se ha chocado ¿no? Sí, pues o sea, no bueno, digamos cuando, ha caído el español no... <ríe> sí. y luego tenemos el, el reset que simplemente lo reinicia todo vale entonces, eh, como digo, tenemos cuatro ejemplos. Ahora en este vídeo vamos a hacer solo dos, que sería el, el human, que es el que os he enseñado antes, muy rápidamente, para ver el código. Esto os sirve para ver cómo se maneja Arly. ¿vale? Simplemente lo que hago es, eh, voy a Arly, me voy al, al, al método make y me creo un entorno de tipo lunar lander en el puerto... Eh, 5000. Esto si queréis no lo ponéis. Esto simplemente porque Wave, entre Wave y Python se comunican a través de gRPC. Y luego tenéis el reset mode que tenéis, eh, digamos, eh, el Lunar Lander donde empieza cada vez que, ¿no? Tenemos tres modos: modo aleatorio, eh, modo center que sería siempre aparece arriba, aunque con una velocidad eh, aleatoria, con una fuerza aleatoria, pero siempre en el centro, y luego far que sería una posición siempre alejada. Y luego simplemente pues lo que hacemos es un bucle en el que cogemos la primera observación haciendo un reset de, del entorno, hacemos la primera predicción cogiendo el modelo, en este caso nuestro modelo es el modelo human, este es uno eh, de los dos modelos que nosotros proporcionamos en early, uh -huh. que es el de teclado, el que os acabo de enseñar, hace la predicción, con esa, pre o sea, con esa predicción coge la acción, con la acción eh, actúa sobre el sobre el entorno y obtiene la recompensa ¿no? y finalmente y finalmente obtiene la recompensa vale, vale simplemente pues... al final hay una variable don que es cuando ha terminado porque se ha chocado porque ha llegado o ha aterrizado lo que sea simplemente pues imprimimos la función de score y, y, vale. y la, la suma este, es ¿no? vale. este es el modelo humano igualmente en el, en el modelo random eh, exact, la estructura es exactamente igual, simplemente que he usado el modelo RAND en, en, en vez del modelo HUMAN. Si por ver muy rápidamente el modelo RANDOM, por ejemplo, pues simplemente lo que eh, nosotros hacemos es eh, implementar la función PREDICT. Eh, yo os recomiendo seguir esta misma estructura por, para luego ser más compatibles con otro tipo de, de algoritmos y demás, que suelen usar esta misma API. Y, y en la función predict, pues lo que hacemos es simplemente cogemos una acción aleatoria. Vale. vale. Entonces, para que lo veáis, pues nos vamos a, a random y... Eh, y ahora va a ejecutar el, modelo con el, ese, o el, sea, modelo el entorno con el modelo random. Eso es. Entonces a va a hacer la predicción aleatoriamente y, como vais a ver, pues va a ser fatídico. Sí. Y si esto lo hace aleatoriamente, ¿que cabe la posibilidad de que la red neuronal que por ahí aprenda? Bueno, en este caso no, porque es que este modelo ni siquiera tiene reno ah, vale. claro, todo es aleatorio. Vale, vale. Aquí vale. Nunca, nunca va a aprender nada. En el, en el modelo, que tenemos, bueno, como veis, siempre lo que hace es todos los, o sea, le da todos los botones a la vez y, y ya está, y va haciendo lo que, lo que sea. Aquí en, el, en la función learn, como veis, aquí no hace nada. No hace nada. Eh, y esta es la que hay que implementar con el algoritmo... Eh, y nada, ya está. Luego tenemos dos, otros dos ejemplos más difíciles uh -huh. que, que, bueno, que veremos en otros vídeos. Ah. Y, vale. y, bueno, y nada, espero que haya sido interesante. Muy bien, pues aquí tenéis una pequeña introducción de esta plataforma que estamos haciendo. Eh, os invitamos, aquí por aquí tendréis el enlace para, para descargarosla y echarle un vistazo. Y quién sabe dónde puede llegar esto. Venga hombre, descargárselo. Hasta el próximo,